Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya estamos a miércoles 10 de junio, son las 12 aquí eh, eh, en España y hoy tenemos con, con nosotros nuestra compañera Paloma Marín Arraiza, que está en la Universidad Técnica en la Universidad Técnica de, de Viena y nos va a dar un curso sobre cómo activizar el, el registro ORSI. Ya sabéis que todos los que estamos aquí en España el registro ORSI ya bastante... Ya estamos muy familiarizados con él, porque lo piden constantemente para el tema de los proyectos de investigación. Lo han puesto como, como identificador eh, para incluirlo en las convocatorias de proyectos. También cuando tenemos que echar otro tipo de convocatorias de nivel personal, como a Ramón y Cajal o alguna de este tipo, también nos lo están solicitando. La Unión Europea también lo solicita. En revistas científicas, ahora nos lo contará también a los más, pero ya lo están solicitando también muchas revistas. Lo bueno que tiene el código ORSI o... Bueno, lo interesante del código ORSA es que está permitiendo unificar nuestros nombres, nuestras diferentes firmas de en un único, en un único código y, sobre todo, está permitiendo la interoperabilidad de, de las diferentes bases de datos. Es decir, lo, lo bueno que tienen los códigos… El código Orki es que nos permite descargar eh, posición científica o, o conectar diferentes bases de datos y crear eh, un único perfil con, con eso. Y permite conectar sistemas de información, permite conectar bases de datos bibliométricas, en fin. Eh, Paloma, ¿estás por ahí? Sí, y voy a empezar a compartir. Oye, yo tengo la primera duda, que siempre, siempre tengo la duda y nunca sí. la, la consigo aclarar. ¿Qué se dice? ¿Código OrCID? ¿Código ORCID? Código ¿Cómo analizas? Bueno, realmente, y de hecho, incluso si miráis en la página, en el blog de Orchid, hay un, hay un blog sobre eso, ¿no? Se dice Orchid ID, que sería Orchid. el identificador, ¿vale? Okay. Eh, y la pronunciación correcta sería ORCID. Pero eh, yo lo he escuchado pronunciar de muchas formas porque ese al final depende muchísimo de dónde esté cada uno, ¿no? Yo he vivido bastante tiempo en Brasil y la, y la gente lo dice allí Orsigi y sí. en España es Orsid, en, en, en sitios de América Latina será Orsid y así. En fin, al final como decía la antigua directora ejecutiva, lo de menos es cómo se pronuncia y lo importante es que la gente lo use, ¿no? Bueno, entonces, ¿para nosotros como lo decimos? Orki o...? Como no que, queráis. Yo no digo mal, porque siempre digo el código Orky que no es ni una cosa ni la otra, pero bueno, la verdad que lo bueno que tiene Paloma para, para, para, para este curso es que como, como habéis visto, eh, o bueno, como ya conocéis por la conversación que hemos tenido de récord, que Paloma está trabajando dentro de Orki. O sea, que el personal de, de allí, está colaborando dire, dire, directamente con, con este proyecto, por tanto tiene información muy valiosa. Yo es la, pre, la primera persona que conozco de Orkid que nos va a hablar directamente de, de, de este código, por tanto va a ir un poco, imagino que era un poquito más allá de los temas técnicos que, que por ejemplo se explica en mis cursos, que yo siempre sabe que me gusta todo el tema de importación, exportación de registros, procesamiento automático y este tipo de cuestiones y creo que, que vamos a tener oportunidad para profundizar un poco más y tener una visión más de gran dibujo ¿no? de, de, de este código que yo creo que está que va a tener un gran futuro va a tener un gran futuro porque la verdad es que nos va a ahorrar muchísimo tiempo tanto a los voladores como a los que dedicamos a cuestiones métricas, aunque bueno yo creo que, no sé si Paloma voy a estar a, al final de, de a la una y media porque tengo, después una, tengo que salir una reunión a la una vale, entonces no, no voy a poder estar con, eh, eh, en ese debate que solemos a, a, a, a realizar al término de del curso. ¿Vale? Pero bueno, eh, si de todas me gustaría. Maneras, dar... se queda grabado, entonces sí. se puede verlo. Quería darte, quería darte las la gracias porque participara y, y seguro que aprendemos muchísima, muchísima, muchísimas cosas. Vale. Bueno, pues eso espero y de todas maneras, pues eh, mi contacto para preguntas y tal está disponible siempre. Es, mm -hmm. ¿Puede todo el mundo ver mi pantalla? Sí, la estamos viendo perfectamente ahora vale, mismo, perfecto. ahora mismo la estamos viendo, ¿vale? Venga, Paloma, pues te voy a dar a ti la, como digo siempre, la voz y la palabra, ¿vale? Y muchísimas gracias y un abrazote muy fuerte. A ver si nos vemos, cuando vuelvas por aquí, por España, a ver si nos vemos. aquí. Pues si el, nos... cuando el vamos 3 por España, de julio mitad, ya estaré en España si todo sale bien. Pues ya te avisaré, para ver si puedes montar aquí un curso, si o, ojalá podamos tener... Eh, presencialidad y, y, y talleres presenciales, porque me gustaría a lo mejor contar contigo para que viniera a dar un curso aquí a, a la universidad, a los investigadores sobre este sí, tipo de problemas. cuestiones que son muy, muy generales. Y yo creo que a mí lo que me pasa con el código ORSI cuando se lo explico a los investigadores es que es muy difícil explicarles eh, todo el conjunto, ese gran dibujo que comentaba antes de todas las cosas que se pueden hacer. Pero bueno, bueno no me rollo más. Paloma, adelante. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Pues nada, gracias a ti, Daniel, por, eh, por toda la organización de, de estas jornadas, porque creo que está muy bien y he visto he echado un vistazo a los diferentes cursos que ha habido y me parece me ha parecido todo muy interesante. Eh, bueno, primero voy a presentarme. Daniel ya ha mencionado alguna cosa, pero mi nombre es Paloma Marina Raiza y yo, eh, un poco para que me situéis, yo soy licenciada en física por la Universidad de Granada, Hice también el máster en Información y Comunicación Científica, también de la Universidad de Granada, y luego pues he estado trabajando con infraestructura de investigación en Alemania, Brasil y ahora en Austria, aunque como he dicho, en breve me volveré a España. Y también eh, tengo un doctorado en Ciencia de, de la Información, donde traté, pues bueno, diferentes cuestiones sobre ampliación de publicaciones, conexión entre publicación y datos, etc ¿no? Y bueno, desde hace tres meses, cuatro, trabajo directamente en Orchid como Engagement Lead, que esto realmente es un, un nombre muy pomposo, pero básicamente lo que se trata es pues, eso de ir construyendo comunidad alrededor de identificación persistente, infraestructuras abiertas de, de información, interoperabilidad, etcétera. Y bueno, si a alguien le interesa por salidas profesionales el tema de la infraestructura científica, pues yo también encantada de contarle luego un poco más sobre esto. Y dejando ya de lado las presentaciones, muchas o la principal reacción con respecto al, al ORCID o al identificador de ORCID es que es otro de los perfiles de los que un investigador se tiene que ocupar, ¿no? Otra cosa más para hacer, más papeleo, etcétera. Y eso se debe a que, en parte, todavía en muchas plataformas, en, mucha, en muchas infraestructuras, no está tan integrado como debería. Entonces, no se aprovechan todas las posibilidades de, de interoperabilidad que tiene o que se podría realizar pues, con las diferentes interfaces de, de ORC. ¿no? Eh, un poco, imagino que estaréis todos familiarizados ya con el identificador, pero bueno, en el caso de que no lo estéis o de que alguno sea la primera vez o casi casi la primera vez que escucha hablar de esto, pues bueno, el identificador ORCID es un identificador persistente, eh, lo que quiere decir persistente es que no cambia, eh, y que hay una eh, organización, en este caso eh, la organización ORCID, que es una organización sin fines eh, de lucro, y luego también eh, las diferentes instituciones que trabajan con ORCID, que se encargan de que todo esté estable y funcione por detrás de este identificador. Y eh, es, sirve para vincular a personas eh, relacionadas con la investigación o investigadores. ¿vale? Eh, recálculo de personas vinculadas con la investigación porque está dentro del propio nombre eh, la palabra contributors, que aquí haríamos referencia no solamente al, al investigador principal, sino también a cualquier persona que esté trabajando con esta investigación. Esto incluye también, por ejemplo, a científicos ciudadanos, si así lo eh, queremos. Y también es importante que es un código alfanumérico. Eh, destaco un poco lo de alfanumérico porque, y he escogido aquí este ejemplo, algunos identificadores tienen una X al final. ¿vale? No os asustéis si de repente vuestro identificador tiene una X al final, eh, porque muchos de los comentarios que a veces recibimos en Orkid son me he registrado pero mi identificador está mal porque tiene una X al final. Bueno, no pasa nada, eh, es correcto. Lo único es que sí que es verdad que algunas instituciones que crean eh, lookups para buscar los identificadores no consideran el, esta posibilidad de X. Entonces el, el identificador da error al registrarlo, ¿vale? Pero bueno, si no tenéis uno, pues os podéis registrar que es eh, gratuito. Y eh, siempre suelo poner una pequeña analogía sobre qué es lo que sería eh, el ORCID en comparación con otro de los identificadores que hay, ¿no? Entonces yo siempre digo que yo tengo, por ejemplo, mi DNI español y ese DNI me sirve a mí para identificarme en España y en toda la Unión Europea. Luego yo tengo también mi DNI, o equivalente brasileño, que me sirve para identificarme en Brasil y, y dentro de cualquier estado de, de la República Federal de, de Brasil. Y luego, por otra parte, tengo mi pasaporte español, que mi pasaporte español me permite identificarme en todos los países de, del mundo. Lo que pasa es que para yo poder entrar a algunos países y poder hacer ciertas cosas, necesito un visado. Por ejemplo, si yo quiero ir a Rusia y, y para visitar Rusia hacer turismo durante 15 días, voy a necesitar un visado. ¿no? Eh, si yo quiero trabajar en Estados Unidos, voy a necesitar un visado y así. Entonces, con Orkid pasaría un poco lo mismo. Orkid sería como ese pasaporte que nos permite interactuar con todas las plataformas. Lo que pasa es que, a veces, necesitamos otorgar ciertos permisos, que los veremos ahora, y eso sería eh, la parte de los visados, digámoslo así, dentro de Orkid. Eh, como Daniela ha mencionado antes, uno de los factores importantes, bueno, además de esta interoperabilidad y uso en diferentes plataformas, es la cuestión de la desambiguación de nombres, ¿no? Un poco como ejemplo, yo he colocado aquí en el buscador Nuria Marín. Si yo simplemente tengo Nuria Marín, pues eh, no sé si se refiere a esta Nuria Marín Domínguez, a Nuria Marín Jiménez, a la segunda Nuria Marín eh, Domínguez, a Nuria Patiño Marín, etcétera no puede haber varios resultados o varias personas que tengan el mismo nombre por eso a veces cuando utilizamos estas herramientas de lookup pues de repente nos aparecen eh, dos coincidencias eh, que son similares pero no podemos distinguir exactamente quién es quién no por eso es importante tener algo de información en, en nuestro registro de ORCID por ejemplo eh, nuestra afiliación Universidad de Granada, Universidad de Cádiz, o en el caso de esta otra, eh, Nuria, Marín, eh, Nuria Moreno Marín, más abajo, eh, el Clinical Center, etc. ¿no? Sin embargo, también vemos aquí que nos aparecen registros que tienen toda la pinta de ser eh, duplicados. Puede pasar que haya registros duplicados. Entonces, muchas veces pasa que hay eh, investigadores que dicen, bueno, es que yo tengo dos identificadores, ¿y ahora qué hago? ¿no? Esto se da porque hace unos años las, las instituciones podían registrar eh, identificadores para sus investigadores. Y luego los investigadores se registraban de nuevo. Y al final, pues, había eh, más de uno para cada persona. Esto tiene una solución. Y es que dentro de la configuración de la cuenta, si nosotros somos conscientes de que tenemos dos, eh, Daniel, por ejemplo, tiene dos, que lo he mirado antes de, de entrar en esta reunión, pues se pueden, eh, se pueden unificar. Y para ello, pues en la configuración de la cuenta, se, se busca eliminar registros duplicados y se unen los dos esto solamente lo puede hacer el usuario no lo puede hacer ninguna institución y también es importante saber que tenemos que elegir de los dos cuál va a ser el principal para nosotros porque la información que se va a quedar guardada va a ser la de ese principal el que elijamos como secundario el que digamos que es el duplicado pues este de este solo guardamos el email otra cuestión que muchas veces la gente se registra dos veces y esto suele pasar porque eh, no podemos acceder a la cuenta, pues se nos olvida el email, se nos olvida la contraseña o lo que sea. Para eso es muy importante que registremos más de un email, eh, porque así siempre vamos a poder recuperar la cuenta con ese segundo email, ¿vale? Y... Obviamente sería muy interesante que simplemente con el ID nosotros ya tuviéramos toda la información necesaria sobre los investigadores o que nos pudiera aparecer un holograma del investigador y ya pudiéramos directamente identificarlo. Pero como esto no es así, cuando eh, clicamos en, en la dirección del ID pues llegamos a un registro, que es lo que llamamos el registro de ORCID en algunos contextos lo vais a haber llamado como eh, perfil de Orkid. ¿vale? Eh, de forma oficial, digámoslo así, es mejor evitar el uso de perfil, porque se entiende que Orkid no es una red social como tal, entonces de ahí el nombre registro. Y en este registro pues, podemos tener diferentes informaciones que, que las voy a ir eh, mostrando después. Y de nuevo eh, recalco la importancia o la idea de la interoperabilidad, ¿no? que sería introducir la información una vez y poder reutilizarla varias veces. ¿no? Y ahí siempre vemos que el investigador está en el centro controlando quién y cómo reutiliza esa información, pero también tenemos a otros eh, jugadores, digámoslo así, en este contexto, que serían por un lado las editoriales, o los, los diferentes, las diferentes revistas a las que nosotros enviamos artículos, etcétera Los empleadores, en nuestro caso la Universidad de Granada, pero podría ser Universidad, Centro de Investigación, etcétera Y las agencias de financiación, que al final son las que ofrecen eh, los diferentes fondos para, para la investigación. ¿De acuerdo? Coloco aquí Crossref y Datasite, que son dos agencias de registro de DOIs de DOIS, porque también las voy a mencionar después eh, y para que veamos un poco el papel que juegan también en, en todo esto de la interoperabilidad. Y... A efectos prácticos, la interoperabilidad para los investigadores lo que significa es ahorrar tiempo. Entonces aquí he puesto algunas capturas de pantalla, de tweets con comentarios sobre precisamente esta parte de la interoperabilidad. En un lado tenemos el sistema de currículums para envío de, o para solicitudes de fondos públicos del, del gobierno portugués que funciona muy bien eh, porque eh, tiene una conexión hecha con Orchid que está eh, muy bien estructurada entonces todos los datos pasan rápidamente al formato de ellos eh, y nada con un poco de con un poco de maquetación y ya está listo y se puede enviar eh, luego eh, aquí tenemos lo mismo con, con publicaciones y también con, con eh, funders, ¿no? que se eh, colecten automáticamente los datos de ORCID y así pues, se ahorra muchísimo tiempo. Y un ejemplo eh, para publicar de esto que yo comento de la interoperabilidad y del ahorro de tiempo, hace un par de semanas, en, en la Universidad de, de Málaga, este es un ejemplo de la Universidad de Málaga, en la revista que tienen márgenes, pues ellos utilizaron un plugin que hay para el sistema de revistas OJS eh, que permite conectar ORCID al OJS, eh, que está disponible para la versión 3.0, eh, que es la última de... bueno, para la 3, que es la última de OJS. Entonces, aquí le aparece al usuario la opción de crear o conectar el identificador ORCID y el usuario salta a esta segunda plataforma de este lado que dice, eh, bueno, esta soy yo, efectivamente es mi identificador y qué es lo que la revista Márgenes quiere hacer con ese identificador. Pues bueno, quiere eh, recolectarlo. Entonces yo autorizo esa opción y automáticamente en, el, en los metadatos de la revista ya aparece mi nombre, mi afiliación y mi país. Con lo cual ahorro tiempo y además garantizo que ese identificador eh, es el mío y que soy yo, entonces si ese identificador pasa a los metadatos de la revista para registrar el DOI o lo que sea, pues yo ya puedo garantizar que ese es mi identificador, ¿vale? Porque muchas veces también lo que pasa es que las revistas utilizan eh, una entrada manual o este lookup que decía yo antes, ¿no? Entonces colocan el nombre, Nuria Marín, que hemos visto antes, meten a la primera persona que les sale, y pues resulta que la investigación se trata sobre, eh, no sé, eh, hormigas y la persona en realidad está investigando sobre cultura celta. Entonces aparecen publicaciones que no son las que le corresponden a la persona. De ahí la importancia de esta parte de autenticar el identificador porque no solo es que nosotros podamos decir, este es mi identificador, cuando interactuamos con diferentes plataformas, sino que también somos conscientes de qué permisos tiene cada plataforma con la que estamos interactuando. ¿no? Entonces aquí a la izquierda, por ejemplo, veis que eh, Europe PubMed Central pues, está pidiendo eh, leer la información que está contenida en mi registro y también está pidiendo la posibilidad de actualizar mi registro. Entonces, yo considero que esto es algo que PubMed Central puede hacer y le doy a autorizar. Si considero que no, pues le doy a denegar y continúo. Y en el otro lado tenemos el repositorio Zenodo, que me imagino que algunos de vosotros ya lo habréis utilizado para, para datos de investigación o para... O para las transparencias de alguna, de alguna charla que hayáis dado o similar. Y aquí vemos que Zenodo lo que quiere simplemente es colectar mi identificador y ya está. Eh, esta parte de colectar el identificador es algo que hacen muchísimas plataformas. En, en ámbito más de bibliometría, por ejemplo, Impact Story hace esto. Eh, en ámbito, por ejemplo, de trabajo colaborativo con LaTeX, eh, eh, Overleaf. Hace esto también y simplemente es la opción de Single Sign-On. O sea, yo utilizo mi Orchid para eh, entrar en todas las plataformas y no tengo que ir eh, guardando diferentes eh, logins para cada una de ellas. ¿vale? Esto también pues, ahorra un poco de tiempo. Y una pregunta, antes de meterme en, un poco más en materia sobre, sobre cómo eh, optimizar todo el registro, que también surge mucho alrededor de Orkid, es la privacidad y qué pasa con eh, la ley de protección de datos y qué pasa con la privacidad de datos, porque claro, Orkid, por muy non-profit que sea, eh, tiene su, su registro en Estados Unidos, en fin, suelen saltar un poco las alarmas con el Reglamento de Protección de, de Datos Europeo, ¿vale? Entonces, eh, hay, varias, hay varias partes, ¿no? Por una parte, nosotros podemos eh, decidir si el, el registro es abierto para todo el mundo, solo para aquellas organizaciones autorizadas, volviendo un poco a la diapositiva anterior, la organización autorizada pues sería, por ejemplo, aquí, eh, PubMed Central, ¿vale? Porque le estoy dando esos permisos de modificación. Luego, por otro lado, también podemos decir que sea sol, solo privado, solo para mí. ¿no? Eh, y dentro del registro, cada una de las entradas también puede tener una, unas eh, configuraciones de privacidad u otras, ¿vale? Las direcciones de email son privadas por defecto, pero se pueden poner para organizaciones autorizadas o se pueden poner públicas, eso ya a gusto de cada uno. y el, eh, cada entrada se puede, se puede gestionar también la privacidad. Cada entrada me refiero a cada obra que tenemos publicada, la afiliación, etc. Y para los que queráis profundizar un poco más en el tema de protección de datos, también os dejo el enlace abajo por si lo queréis consultar exactamente cómo es el alineamiento con el Regulamento de, de protección de datos. Y luego también dentro de, las, de la configuración de la cuenta podemos ver qué organizaciones son aquellas que están autorizadas para modificar de alguna forma mi registro ¿no? y aquí podemos ver tanto la fecha, bueno, la organización que es, la fecha en la que yo le he dado los permisos de modificación y luego el tipo de acceso que tengo o que le he dado a esa, a esa organización. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo vemos que yo a la CAPES y al CNPQ brasileño le he permitido que lean la información y que la modifiquen y que obtengan mi identificador. Sin embargo, a la editorial Copernicus, pues solamente le permito que eh, obtenga mi identificador, ¿vale? Pero esto va a variar. Que os cansáis y que decís, ya no me interesa que esta institución tenga acceso a mi registro, ni lo modifique ni nada, pues le dais a, esta, eh, a este cubito de basura que aparece aquí y ya los permisos se, se eliminan. Si de nuevo queréis volver a darle los permisos, pues pasaríais de nuevo por esta, por esta pantalla aquí de procedimiento de otorgar permisos y autenticar el, el ORCID, ¿vale? Bueno, y ya esto sería un poco la parte de, de, de datos, gestión inicial, etcétera, y un poco lo importante, qué información hay en un registro de ORCID, ¿no? Qué es lo que yo puedo colocar como investigador y qué es lo que otras instituciones pueden colocar por mí. ¿Vale? En un mundo ideal, obviamente, toda esta información sería introducida directamente o por los, eh, o por los eh, publishers, por las editoriales, o por las agencias de financiación, o por las instituciones en las que trabajamos. Pero, bueno, aún somos conscientes de que hay mucha información eh, manual. Bueno, por un lado, eh, información general que es la que vamos a ver siempre en la parte eh, izquierda del, del registro, que ahí se incluyen los nombres, tanto el nombre y apellidos como otros nombres conocidos, como el nombre que utilizamos para publicar. Eh, en ORCID no se incluyen ningún, ningunos datos relacionados ni con, ni con género, ni con edad, ni con nada de eso. Fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc. Eso no, no aparece. Entonces es menos datos personales que están registrados en, en Orkid. En el caso de nombres españoles, ¿qué es lo que suele suceder? Que muchas veces o el nombre es compuesto o se utilizan los dos apellidos. ¿no? Entonces también es importante colocar pues, si vamos a tener una ristra o dos, etc. ¿no? Eh, cómo vamos a ir colocando los nombres y poner otros nombres aquí en el caso de que seamos conscientes de que en otros registros aparecemos de otra forma. Yo, por ejemplo, en la mayoría de los registros aparezco como arraiza p.m. ¿no? Entonces, eso lo tengo colocado en eh, también conocido como. Las palabras claves son pues, eh, algunas palabras relacionadas con lo que nosotros hacemos en nuestra investigación. Lo que pasa es que si miramos internamente los datos de Orkid, vamos a ver que prácticamente hay tantas palabras claves como registros. O sea, eh, no hay una normalización de estas palabras claves y tengo la impresión de que cada uno pone un poco lo que le da la gana. Eh, no obstante, en la búsqueda avanzada de, de Orkid, se pueden poner estas palabras clave como términos de búsqueda y esto podría, si estuviera bien gestionado y si más o menos eh, hubiera una... Coincidencia entre palabras, podría servirnos para encontrar personas que trabajen o que estén trabajando en temas similares a los que nosotros estamos trabajando. Luego, pues, eh, páginas web. Aquí podemos colocar eh, tanto blogs personales, páginas de la universidad, etcétera, como otros perfiles que tengamos. Por ejemplo, no sé, si tenemos un, una cuenta en GitHub porque subimos bastante código, lo podemos poner ahí. Si tenemos un LinkedIn que está muy bien actualizado, lo podemos poner. ResearchGate lo, lo podemos poner también, etc. Los emails, los otros identificadores, que bueno, aquí puede, se incluye el identificador de Scopus, el Researcher ID, se puede incluir también el ISNI. Lo que pasa es que esto no es algo que nosotros podamos, eh, podamos introducir manualmente. Tiene que ser introducido mediante una de estas conexiones que mencionaba antes. Por ejemplo, si conectamos ORCID con Scopus, pues automáticamente se va a importar también el Scopus ID. Y luego tenemos la posibilidad de poner una biografía, que es un texto libre eh, describiendo eh, lo que nosotros hacemos y quiénes somos. Luego hay una parte muy importante que es la afiliación y digo que esto es muy importante porque una pregunta también que nosotros recibimos mucho es, eh, esto ya no tanto por investigadores en sí sino por gestores de la investigación, gente que se preocupa de análisis bibliométricos, que se preocupa del impacto internacional de la universidad, etcétera, etcétera, que dice bueno, a mí lo que me gustaría es saber cuántos investigadores en mi institución tienen un ORCID. Eh, ¿Y quiénes son esos investigadores? Porque, claro, yo puedo en los registros internos eh, buscar cuántos eh, registros de ORCID están asociados con UGR.es, pero en lo que yo no puedo es, eh, es exactamente, internamente, ver a quién corresponde ese correo, porque eso es un dato privado. Sin embargo, si el investigador tiene colocado que trabaja en la Universidad de Granada, pues eh, nosotros podemos, mediante, el, mediante un truco con la API y nuestro buscador, eh, colocar que queremos saber todos los investigadores que en la afiliación tengan Universidad de Granada, UGR o University of Granada, por ejemplo. ¿no? Y ahí, pues, me saco una lista y eso que me llevo y que puedo utilizar para diferentes análisis. ¿vale? La afiliación la podemos introducir manualmente. O la puede introducir la, la institución, pero para que la introduzca la institución necesitamos que la institución sea miembro de ORCID y no todas las instituciones son miembros de ORCID, entonces podemos ponerla manualmente también. Eh, es importante, y ahora lo voy a mostrar también en la siguiente eh, diapositiva, que intentemos no introducir la afiliación como a nosotros nos dé la gana, sino que intentemos buscar siempre el nombre que nos aparece en el desplegable de Orkid. ¿Por qué? Porque esos nombres que aparecen en el desplegable de Orkid son aquellas instituciones o el nombre oficial de la institución registrado en bases de datos que describen a la institución, ¿vale? Eh, por ejemplo, eh, en Grid, o en Ringgold o en Ror. Eh, todos estos son registros eh, de instituciones que también les dan un identificador persistente, de forma que podemos conectar mejor al investigador con su afiliación. Y esto, al final, para el análisis de los impactos de la institución, pues también es importante. Aquí vemos lo que estaba comentando, ¿no? Si yo le doy a añadir afiliación, y eh, veo que aquí, si coloco Universidad de Granada, pues me sale Universidad de Granada. Entonces, esa sería la opción que tenemos que escoger. Y si luego vemos cómo se ve eso en el registro, pues vemos que aquí aparecen todos los identificadores de la institución. ¿vale? Si yo introduzco UGR simplemente y lo pongo así, pues a lo mejor luego no puedo realmente recuperar toda esa información. Esta forma de introducir afiliaciones sirve tanto para empleo como para, como para estudios, educación, cualificaciones, como para eh, posiciones invitadas o membresías. ¿vale? Eh, los, los identificadores se utilizan de la misma forma. Eh, también puede pasar que un investigador tenga simultáneamente dos afiliaciones. Esto no es ningún problema, eh, se pueden introducir las dos y no hay ninguna preferencia. En otra sesión que hice sobre Orkid, un investigador me comentaba que él era parte de una universidad y también del hospital universitario, y que cuál tenía que poner el primero. Y bueno, en realidad eso queda a libre elección del, eh, del investigador, y luego sí que es verdad que hay muchas instituciones eh, realmente tengo que decir que no sé si la Universidad de Granada tiene una, pero me imagino que sí. Suele haber unas directrices de cómo colocar el nombre de la universidad cuando se escribe un artículo. Y si se tiene doble afiliación, pues cómo se debe poner esto. No? Eh, Orchid no entra eh, en este juego, digamos. ¿no? Orchid acepta todas las, las afiliaciones siempre y cuando el, el investigador pueda decir que efectivamente él eh, el, o ella trabaja, trabaja allí. Luego otro punto importante es la parte de la financiación de investigación. A algunos de vosotros que me estaréis escuchando seréis doctorando, entonces es posible que tengáis una beca de doctorado, es posible que esta beca sea del ministerio, es posible que esta beca sea del plan propio de la universidad, en fin. Luego, también tenemos eh, premios que se han podido dar, concesiones salariales, eh, becas de proyectos, o sea, eh, financiación de proyectos de mayor tamaño, etcétera. ¿no? Todo esto puede incluirse en financiamiento. Se puede incluir de dos formas, o bien añadiendo el registro manualmente o bien utilizando algunas de las conexiones eh, que, que hay. ¿Vale? Una de las posibilidades es usar el eh, wizard de Dimensions. Eh, para los que estéis menos familiarizados con Dimensions, también es una base de datos que recoge, eh, además de información sobre, sobre financiación, pues sobre patentes, publicaciones, etc. ¿no? Entonces, a partir de este wizard, eh, saltaremos a otra pantalla en la que podemos introducir el, el, nombr, el nombre o el número de identificación de, de esta beca o de esta, o de esta financiación y la podemos llevar a nuestro, a nuestro eh, registro. Aquí, por ejemplo, tenemos eh, una de estas situaciones. ¿no? El grant Number de, de esta beca aquí de, de los orígenes de la lengua portuguesa, pues esta investigadora lo introduce en Dimensions y de ahí obtiene eh, todos los datos y el registro. ¿vale? Cuando hacemos eso, cuando digamos utilizamos una plataforma de terceros y nosotros decimos sí, esta es mi beca o este es mi trabajo, eh, la fuente va a aparecer siempre como nosotros vía la plataforma que sea, ¿no? Entonces, aquí tenemos eh, Susana Tavares vía eh, Dimensions. La otra opción es que la agencia de financiamiento con la que estamos trabajando eh, sea miembro de ORCID, entonces ella misma empuje los datos de esta financiación, como es el caso aquí de eh, la Fundación de Ciencia y Tecnología de Portugal que empuja la información desde Ciencia Vitae, ¿eh? ¿vale? Eh, cuando se trata de financiación, esto eh, tengo que recalcarlo también, se entiende que somos el investigador principal de, ese de esa financiación, ¿vale? O, es decir, somos el doctorando con la beca o somos el, el investigador principal de, del proyecto, sea el proyecto que sea. Luego, el siguiente punto también muy importante eh, son los trabajos. Quizás este sea, eh, o las obras, este sea el, el, el origen, digamos, de, de Orkid, fue tener la información sobre los trabajos, pero luego hemos visto que se han ido añadiendo también otros campos y otros puntos que son de interés y que reconocen también otras de las actividades que uno realiza como, como investigador. Entonces, las obras... Al final, eh, o utilizamos el término obra como un paraguas prácticamente para definir toda la producción científica, ¿vale? Dentro de obras hay muchísimos tipos que los vamos a, a ver ahora, en total 43, aunque tengo que decir que aproximadamente el 80% de los trabajos que ahora mismo hay registrados en ORCID son, son artículos de, de revista científica, ¿vale? Entonces, se pueden añadir manualmente eh, en la opción AdWords con la última o añadir obras, la última que es añadir manualmente, pero también se pueden utilizar los search and links, o sea, buscar en otras bases de datos mis trabajos e importarlos. Con otras bases de datos, pues me refiero, por ejemplo, a Crossref, me refiero a Datasite, me refiero a Scopus, eh, a PubMed, a Research ID o ahora Publons, antes Web of Science, o bueno, Web of Science sigue siendo Web of Science, Claribates en general. Eh, también se pueden utilizar los identificadores de Archive eh, y también se pueden utilizar los DOIs directamente. Si bien para los DOIs, si son de Crossref o son de Datasite, mi consejo es que le demos permiso a Crossref y a Datasite y que ellos nos modifiquen todo automáticamente. Pero hay otras agencias de registro de DOI, por ejemplo la de las publicaciones europeas o Medra, que también se utiliza para algunas publicaciones periódicas, que no tienen ese... Esa conexión directa con ORCID. Entonces, sí, podemos utilizar la opción eh, manual aquí. Y lo mismo con el identificador de Padme. Si trabajamos en áreas más científicas, pues prácticamente nuestros eh, artículos seguro que tienen un identificador Padme. Y la otra opción es importar eh, una entrada de BIPTEC que tengamos. ¿vale? Esto puede servir. A nivel eh, de España, si tenemos alguna publicación en Dialnet, podemos, eh, podemos exportar el BIPTECH de Dialnet y subirlo a ORCID. Y si por lo que sea trabajamos ya con algún gestor de referencias en VIPTEC, sobre todo aquellos que trabajan con LaTeX, pues probablemente tengan sus referencias en BIPTECH ya en formato VIP y también se pueden subir directamente eh, en el archivo. La opción manual es siempre la menos recomendada porque entendemos que es como más errores se pueden introducir y porque además si estamos hablando de interoperabilidad y de que hay que eh, ahorrar tiempo, etcétera, pues es la que más tiempo lleva. Pero sí que es verdad que para algunas obras pues es la única opción prácticamente viable. ¿vale? Y luego también vemos que los trabajos pueden tener diferentes fuentes de origen y si es así, se pueden agrupar. Es decir, trabajos que compartan el mismo identificador pero que hayan sido colectados de diferentes fuentes. Por ejemplo, aquí tenemos DataSight o tenemos Base, que es una de las, eh, uno de los buscadores académicos en acceso abierto, creo, más eh, grandes ahora mismo, pues también eh, podemos agruparlo desde ahí. Los eh, búsquedas y enlaces que comentaba antes, si le damos en importar obras, vamos, vamos a ver que nos sale una lista bastante grande de, de plataformas que están ya conectadas con ORCID. Entonces, al clicar nos saldrá una interfaz como la que he mostrado antes de Europe PubMed, en la que yo permito que Europe PubMed modifique... Mi, mi registro y permito exactamente la interoperabilidad entre esas dos plataformas. Entonces, ya voy a poder buscar mis trabajos en otras plataformas y llevármelos a ORCID directamente. Eh, entonces, aquí podemos encontrar desde plataformas eh, como Base o Redalic, hasta plataformas como Scopus, agencias de registro de, de DOI, etc. Y también tenemos el, el control de autoridades de la Biblioteca Nacional Alemana, el GND, que esté para eh, quien trabaje en área más de humanística y de ciencias sociales puede ser que sea interesante también. Y cuando eh, importamos utilizando Search and Link exactamente igual que nos pasaba con Dimensions, vemos aquí que es el nombre de la persona vía la, eh, la base de datos de la que hemos importado y podemos elegir si esa es nuestra fuente preferente de información o no. Si es nuestra fuente preferente, siempre que lleguen trabajos desde esa fuente se van a colocar como los primeros y si no, pues se colocarán después y simplemente se agruparán debajo sin que nosotros podamos verlo. Y otra parte importante también, es que eh, se trabaja con el, los papeles de contribución. Entonces, dependiendo de si somos el autor o el coautor, eh, o hemos trabajado en la colecta de datos para ese artículo, etcétera pues así va a aparecer aquí en la parte de Contributors. Es posible... Que nos aparezcan duplicados de obras. ¿Por qué? Pues por todo lo que he mencionado anteriormente, ¿no? Eh, puede ser que haya varias fuentes que estén importando a nuestro, a nuestro registro de ORCID el mismo artículo o la, la misma obra. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos o bien marcar las dos opciones y de dos trabajos que son exactamente el mismo, y darle a la opción combinar, entonces me salta esto que me dice, ¿quieres realmente combinar estos dos trabajos? Porque, ojo, que luego esto no lo puedes deshacer. Si yo le digo que sí, que efectivamente quiero combinar estas dos, pues se me queda ella en un. La otra opción es dar aquí a Manage Similar Works, y entonces me va a decir aquí, bueno, pues a mí me parece... Que estos trabajos que tú tienes aquí parece que son el mismo. Entonces yo podría eh, combinarlo. Este manage Similar Works se hace por búsquedas automáticas entre título y el identificador del trabajo. ¿vale? De esa forma tenemos ya el registro limpio, digámoslo así, y si queremos luego exportar nuestros trabajos a otro sitio, pues ya no tenemos duplicados y no tenemos que andar con esto. Es importante saber que esta opción solamente está disponible para los autores, para el dueño del registro, ¿vale? No está disponible para, para el uso, por ejemplo, mediante la API o mediante un gestor de información que tenga acceso. Además de la opción de varias fuentes, que he comentado antes, también se producen duplicados de obras con algunos repositorios, ¿vale? Eh, por ejemplo, con los repos el repositorio Zenodo o el repositorio FixShare, eh, que ambos registran DOIs con DataSite. ¿Y por qué se producen estos duplicados en estos dos casos? Por lo siguiente. Eh, la lógica que aplica tanto fixer como, date, eh, como eh, Zenodo es, yo estoy esperando que haya varias versiones de este mismo conjunto de datos o de esta misma publicación. Entonces asignan un DOI para la colección y otro DOI para cada versión. Entonces, claro, si nosotros solamente tenemos una versión, tenemos el DOI de la versión y de la colección, pero que hacen referencia al mismo trabajo. Y entonces, pues nos aparece duplicado en, en el registro de ORCID, que es, por ejemplo, el caso con este trabajo que yo enseño aquí, ¿no? Este eh, Cultivating the Orchid Vision. Estas son eh, unas diapositivas y se subieron a Cenodo y, pues, aparece dos veces. Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Con colecciones de datos. Estas son colecciones de datos sobre el COVID, de publicación bastante reciente, y en una sí que vemos que hay un control de la versión, ¿no? Versión 2.0.0, 0.1, etcétera y en el otro simplemente hay la versión 1.0 y nada más. ¿Qué es lo que podemos poner como obras? Pues prácticamente de todo. Hay muchas publicaciones textuales, libro, capítulo de libro, artículos, etc. También relacionados con conferencias, relacionados con propiedad intelectual, esto incluye también cuestiones de divulgación, eh, y luego hay una categoría un poco de cajón desastre, que es Otros, eh, que es en la que más estamos trabajando ahora, porque entendemos que algunas de las eh, categorías que hay dentro de Otros se podrían pasar a, a una... Perdón, algunas de las obras que hay dentro de Otros se podrían pasar a una categoría independiente. Pero bueno, aquí eh, entra, por ejemplo, conjuntos de datos, entra software entra eh, política pública, eh, actuación artística también, eh, entra eh, eh, lecture or speech, o sea, un discurso o una, o una sesión que hayamos dado en la universidad, por ejemplo. Eh, dentro de esas categorías... Se pueden colocar también cuestiones de divulgación científica, por ejemplo, si se trata de, no sé, hemos salido en, en FameLab y hay un vídeo sobre eso, pues esto entraría dentro de un lecture o un speech. Eh, y luego, de todas maneras, hay un cajón desastre, cajón desastre, que es otros, otros. Por si acaso, no podemos incluir esto, eh, no podemos incluir nuestra obra dentro de ninguna. Eh, por ejemplo... Recientemente hemos, hemos añadido eh, la categoría o el, el tipo de obra preprint, pero hasta hace no mucho no estaba, entonces todos los trabajos que eran preprints entraban en este cajón desastre de otros otros y aún hay algunas, a, algunos repositorios que los siguen mandando a otros otros porque todavía no han actualizado eh, la información. Todos los trabajos tienen que tener algún identificador y estos identificadores pues hay de muchos, el DOI sería el más común, eh, pero también pues Handle, URN, los ISSN, etc. Y podemos colocar que sean obras únicas o que sean parte de otra obra o que sean versión de otra obra, ¿vale? Y siempre... Intentamos que haya como la mayor cobertura, ahora mismo hay 43 obras, pero eh, también estamos trabajando para introducir el plan de gestión de datos como futura obra, ya que los planes de gestión de datos se están empezando a solicitar por prácticamente todas las agencias de financiación y los investigadores están invirtiendo tiempo en realizarlos correctamente. ¿no? Y si todo sale bien, alrededor de octubre, estará completamente implementada la taxonomía de roles de Casrae, eh, que se, es la taxonomía credit, y en esta taxonomía lo que podemos hacer es identificar exactamente el papel que ha desempeñado ese autor en el trabajo. Porque si vosotros veis las obras ahora, ahora mismo no hay forma de distinguir si eres el primer autor o no de esa obra, simplemente aparece. Si aparece la cita, sí podemos saber si es el primer autor o no. Pero con la, con la eh, taxonomía de contribución, pues no solo vamos a poder saber el orden, sino también cuál es la función que esa persona ha desempeñado en, en, el, en el trabajo. Si sí, pues se ha encargado de la escritura, del repaso final, de la colecta de datos, del análisis, etc. Y un punto súper importante, de nuevo, haciendo hincapié en el tema de la interoperabilidad, eh, existe tanto con DataSite como con CrossRef, que son agencias de registro de DOI, eh, una función que es el auto-update. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que un, eh, un repositorio o una editorial registra un DOI nuevo, bien sea con Crossref, que normalmente es para el mercado editorial, y con, o con DataSite, que normalmente es para las plataformas de, de repositorios y repositorios de datos, pues se puede enviar el, el, el Orchid ID. Y este Orchid ID se queda registrado en los metadatos de eh, Crossref y de DataSite. Entonces, al quedarse registrado, automáticamente... El, eh, el registro de Datasite y de Crossref manda un aviso a, a ORCID diciendo hay un nuevo DOI correspondiente con la producción de esta persona. Y entonces se eh, coloca también en el registro de ORCID y de esta forma no hace falta que manualmente el investigador vaya introduciendo cada vez que publica algo. ¿Vale? Eh, en el caso de DataSite, hay que autorizar desde, desde la plataforma de DataSite una vez y luego ya eh, la actualización es automática. En el caso de Crossref, si no se, no se eh, autoriza desde la plataforma de Crossref, Crossref manda una solicitud y, y manda una notificación diciendo hola. Este trabajo es tuyo a lo mejor, ¿quieres que lo pongamos en tu en tu Si ¿Sí, sí, autorízanos y entonces pues el, el autor puede autorizar y a partir de ahí ya todos los eh, nuevos trabajos de Crossref que aparezcan pues se, se mandan directamente al perfil eh, o al registro de Orkid. Y de las últimas partes que me queda ya son la revisión por pares, que esto también, con el objetivo de reconocer la labor que se hace muchas veces de revisión por pales, que al final uno pasa bastante tiempo si quiere hacer una revisión en condiciones, pues eh, se pueden introducir también. Lo que pasa es que en este caso la introducción manual no, no existe. Tiene que ser directamente por las organizaciones eh, confiables. ¿no? Y en este caso esas organizaciones confiables son... Las, las editoriales. Eh, por ejemplo, eLife, que vemos aquí en esta imagen de arriba, eh, Plus también hace esto, eh, F1000 también, Faculty Opinions también, y el Springer con Editorial Manager también. Entonces, si el autor hace alguna revisión para, para alguna de estas editoriales, pues la editorial se encarga después de exportar los datos de la revisión a ORCID. En los datos de la revisión aparece un identificador de la propia revisión, pero no aparece el, el texto de la revisión, a no ser que así se haya determinado porque sea una revisión en abierto. ¿vale? Eh, y luego, la opción para aquellas editoriales o para aquellas revistas que no tienen un vínculo directo con Orchid porque son más pequeñitas o lo que sea, pues es la opción a través de Publons. Y Publons tiene un flujo de trabajo que es un poco más laborioso, pero que también se puede hacer. Simplemente hay que verificar la revisión en Publons, que esto consiste en enviar el email que la editorial o la revista nos manda diciendo muchas gracias por haberte tomado el tiempo de revisar esto. Pues lo, lo subimos. Eh, colocamos la revista, cuando hemos hecho la revisión, etcétera, y lo mandamos a la verificación de Publons. Y en cuanto Publons verifica la, la revisión, pues la manda al registro de Orki. Eh, os dejo aquí también el, el enlace del workflow con, con Publons para que veáis cómo funciona y para que si queréis eh, colocarlo en vuestro caso, pues lo podáis hacer también. Y eh, tam hay una cosa que tenéis que tener en cuenta, Muchas veces esta actualización no es automática, porque a veces las editoriales marcan cada cuánto tiempo quieren exportar esos datos. Por ejemplo, Springer lo hace cada 15 días. En el caso de Publons, creo que se hace cada 15 días por defecto, pero si quieres que pase automáticamente, pues tienes que ir tú a darle para que pase automáticamente. ¿Vale? La otra parte de la revisión por pares o del trabajo como eh, el, el trabajo editorial, digamos, de un investigador, es formar parte del equipo de una revista. Ser eh, miembro, eh, bueno, revisor principal, ser miembro del comité editorial, de organización, etc. Y esta parte sí que se puede añadir manualmente en la parte de membresía y servicios. ¿Vale? Hay una opción para poner. Eh, que uno es miembro del comité. ¿Qué es lo que pasa? Que últimamente hemos recibido bastante feedback diciendo que, bueno, esa opción está bien, pero que realmente la función de ser miembro del comité de una revista prácticamente queda ahí en letra pequeñita y no se ve para nada y que esto debería ser una información un poco más eh, prominente, ¿no? que se viera más. Entonces, eh, yo abrí el otro día una tarjeta dentro, de, dentro del Trello que utilizamos para trabajar explicando esa situación y ahora esta captura de pantalla tiene tres días y ahora eh, es un poco más nueva porque tenemos otra aquí para añadir el ISSN de las revistas también como identificador de una institución. Entonces ahora, o en breve, lo que podremos hacer será colocar directamente el nombre de la revista como institución principal. Igual que aquí en la captura vemos and Fund, pues que apareciera el nombre de la revista. Porque ahora mismo los ISSN no son identificadores de instituciones dentro de del modelo de datos de Orchid. ¿vale? Eh, entonces eso, para que sepáis que si recibimos mucho feedback de investigadores que dicen esto no me gusta o esto se podría hacer de otra forma, les solemos dar un seguimiento de esta forma. Y luego la última parte, que esto muchos de vosotros no lo tendréis en vuestro registro, porque tampoco es algo que esté manualmente y tampoco es algo que tenga muchos registros, porque es de la última versión de la API, eh, es la posibilidad de añadir recursos de investigación. Eh, en recursos de investigación lo que hace referencia es más a las instalaciones específicas. Por ejemplo, si nosotros desarrollamos nuestra investigación en un laboratorio concreto, en un observatorio astronómico, por ejemplo, concreto, eh, utilizamos algún tipo de equipamiento especializado para, qué sé yo, un microscopio concreto o alguna... Eh, Alguna, algún tipo de instrumental eh, se está también exportando, pero esto solo lo están haciendo todavía creo que algunas instituciones de Estados Unidos solamente, está como en una fase de, de test, pero bueno, la idea sería un poco eso, ir conectando cada vez más recursos de investigación, publicaciones, afiliaciones, etcétera, ¿vale? Con el propio autor. Y... Eh, cierro un poco diciendo eh, de nuevo lo que he dicho al, al principio, que la idea hay un poco, y los pasos es que se inserte la información una vez y se pueda reutilizar varias veces. Para eso eh, todavía hay que hacer mucho trabajo a nivel institucional, no solo para que los, eh, los investigadores utilicen el, el identificador, sino también para que las instituciones utilicen las plataformas que hay y las utilicen al máximo, ¿no? eh, y la idea sería eso, ¿no? intentar minimizar el trabajo manual de ir metiendo dato por dato y poder optimizar más los procesos para dedicar el tiempo a otra cosa. Y siempre que tengáis dudas, siempre que no sepáis exactamente dónde se pone cada cosa o dónde se puede buscar más información, pues podéis pasar por la base de consulta de Orkid y allí hay un montón de preguntas frecuentes, un montón de instrucciones de cómo ir colocando cada cosa, de cómo utilizar las plataformas de Orkid, etc. ¿Vale? Y bueno, pues eso sería y ahora abro la ronda o la veda de preguntas. Creo que voy mirando por aquí por el chat lo que hay. Efectivamente, a Daniel lo hemos pillado con su, con su doble registro. Eh, si tenéis alguna pregunta, a lo mejor estoy revisando aquí las que están en el chat, pero, eh, pero si tenéis alguna pregunta... Ah, vale, mira, aquí encuentro una. Eh, ¿Cómo se pone más de una keyword? Eh, pues en ese caso simplemente se van introduciendo. Eh, puedes ir separándolas por comas y vas poniendo vas poniendo varias, ¿vale? Eso no, no hay ningún problema. Eh, las diapositivas de la, de la presentación las dejo disponibles, el vídeo se va a quedar disponible también, pero las diapositivas las podéis tener también, eso no, no hay ningún problema. Eh, vale, aquí hay una pregunta que dice que es un preprint y se debería incluir el ORCID al firmar artículos, ¿no? Eh, un preprint, básicamente, supongo que habrá gente de acceso abierto aquí en la reunión, pero por si acaso lo digo, un preprint es la versión que nosotros enviamos de nuestro artículo eh, a la revista antes de haber pasado por un proceso de, de evaluación por pares, ¿vale? Entonces, en muchos casos, esta publicación se puede disponibilizar, eh, pues ahora, por ejemplo, con el, todo el tema del COVID, estamos viendo muchos preprints de publicaciones que todavía no, están, no se han revisado, pero ya los investigadores están queriendo compartir esta parte. Una vez que se revisa y se hacen los cambios necesarios y no, se, y no tiene la versión de la, de la editorial, es decir, no tiene pues el, el membrete arriba, etcétera, eso sería un postprint. Y en algunos casos también se permite la publicación, eh, depende de las políticas de la editorial, y la idea siempre es que se pueda ofrecer el ORCID cuando se publican artículos. Hay dos posibilidades, o bien estas posibilidades de conexión automática que os he estado enseñando, o bien introducir manualmente el, el ORCID. Hay algunas eh, editoriales que permiten la autenticación y otras que simplemente dejan un campo para poder eh, colocar. Vale, um, Alba pregunta, ¿cómo añadir eh, la FPI o la FPU? En este caso se puede buscar a través de, no sé si, si el ministerio manda a Dimensions la información, pero en el caso de que no la mande y no puedas buscar a lo mejor por el bloque de la FPI o de FPU, pues puedes introducirla manualmente. También en la parte de financiación hay una opción de, de colocarlo manual y pues si tienes el código de la FPI o de la FPU, pues la, lo puedes poner por ahí también. ¿Un estudiante de doctorado sin beca puede tener un perfil de ORCID? Sí, eh, eh, un estudiante de doctorado puede tenerlo, uno de máster también. Eh, nuestros amigos que hacen ciencia ciudadana también lo pueden tener. O sea, esto no es algo... Así como por ejemplo el Scopus ID o el, el Researcher ID, se registran una vez que la persona tiene publicaciones en esas bases de datos, el ORCID se puede tener en cualquier momento, no hay, no hay ningún problema. Eh, y sí, se pueden añadir capítulos de libros de forma manual, ¿y qué es lo que pasa muchas veces con los libros? Que se registra el libro completo, pero a lo mejor nosotros solamente hemos participado en un capítulo del libro, ¿no? Entonces, al colocar la obra podemos hacer uso de esta opción de eh, part of, entonces nosotros decimos, bueno, pues este es el libro, el libro tiene un, IS, eh, un ISBN y, o tiene un DOI el libro completo, pero yo solamente estoy en este capítulo y podemos poner también nuestro ORCID para ello, no hay ningún problema. El de CoreaMED... Eh, no funciona porque ha habido algún problema con ellos, pero todo eso se está solucionando, el, el enlace de Search and Link de Med De todas formas, no sé, si, no sé si muchos de vosotros tendréis algo publicado indexado en CoreaMed, no que no esté, por ejemplo, en PadMed o en EuropeMed. Eh, a ver... ¿Se pueden incluir emails antiguos si ya no funcionan? Bueno, se podrían incluir. Lo que pasa es que con, con efectos de recuperar la cuenta, si te van a mandar algún enlace luego al email o alguna contraseña o lo que sea, pues es posible que nunca te llegue. Pero sí, sí que se pueden poner. Eh, um, si aparece como email en alguna publicación anterior. Esto, por ejemplo, es un, es un error. Eh, bueno, es un, un problema que tenemos muchas veces, ¿no? Eh, a lo mejor éramos de la Universidad de Huelva y teníamos un email de la Universidad de Huelva y luego nos cambiamos a la Universidad de Castilla-La Mancha y tenemos uno de la de Castilla-La Mancha, pero tenemos publicaciones con el email de la de Huelva, etcétera. ¿Cómo nos contactan al final, no? O cómo nos identifican. El ORCID sirve para la parte de identificación y con eh, si están presentes los emails en alguna publicación antigua y nosotros de alguna manera tenemos acceso a ese email podemos colocarlo pero si ya no tenemos acceso a ese email pues a lo mejor solamente puedes generar un poco de confusión se puede poner un libro en el que se haya sido editor pero no autor de ningún capítulo sí eh, se puede poner en este caso, cuando tengamos implementada la taxonomía de crédito que he comentado antes, se puede colocar además que, es, que es, uno ha sido el editor de este libro. Y luego también otra publicación que no he comentado, pero que también puede ser interesante, es eh, entre los tipos de obra está la tesis o, o, o trabajo fin de máster, trabajo fin de grado, que se puede colocar, pero también existe el opuesto, que es la dirección de... ¿No? Entonces, otra categoría es trabajo supervisado de un estudiante. Entonces, si nosotros hemos supervisado el trabajo eh, como doctorandos, o sea, a lo mejor el trabajo de fin de grado de alguien o como profesores el trabajo de doctorado de alguien y así, pues podemos colocarnos como eh, este trabajo es mío indirectamente porque yo he eh, ayudado a esta persona, la he guiado en el proceso pero no, no soy el autor principal, digamos, ¿no? Entonces podemos poner eh, la opción que es eh, supervise, supervise Student Application, así. Pero de todas maneras, en la, en la diapositiva sobre las, los tipos de trabajo, eh, hay un enlace en el que veis todos los tipos de trabajo que hay y la definición. De qué se puede encajar en cada una, ¿vale? Entonces, eh, pues ahí vais viendo qué es lo que mejor se encajaría. Y que hay algo que no se encaja en nada, pues entonces eh, usamos, como he dicho, el cajón desastre de otros otros. Aloma, ¿no? Sí, bueno, te bien, escucho. Bien. María Angustias, sí. Sí, soy María Angustias parejo. Sí. Muchas gracias por el curso. Mira, te iba a hacer una pregunta porque. No sé si te he entendido bien, con el tema de la revisión por pares, uh -huh. ¿Eso lo hacen las revistas o nosotros lo tenemos que hacer individualmente? Hay dos, posibilidades. Hay dos posibilidades. Eh, o bien, como he comentado, si la revisión se ha hecho para una revista que tenga esa opción, eh, por uh -huh. ejemplo, eh, bueno, PLOS, todas las que entran dentro de PLOS, eh, prácticamente todas las revistas de Springer tienen esta opción también, todas las de eLife también eh, se puede hacer eh, directamente con la revista, es decir, una, uh -huh. vez, eh, una vez que la revista apruebe esa, esa revisión, la manda al perfil de, de Orki. La otra uh -huh. opción la voy a mostrar aquí compartiendo mi pantalla porque creo que así eh, se va a entender un poco más fácil ya que el, el, el workflow de Publons es un poco más eh, complicado, pero bueno, tampoco es, es para tanto. Voy a, voy a loguearme y, y os lo enseño. Así lo, lo veis todos y, y pues es el más fácil. Eh, digamos que Publons sirve en este caso de, de una forma muy, muy interesante porque porque nos sirve para todas aquellas revisiones que no están hechas a grandes editoriales, a grandes eh, revistas, que tengan esta opción de la revisión por pares con ORCID implementada. Un segundo, que me logueo y... Tengo esto de el dos factores y entonces tardo un poco más, perdón. Vale, voy a compartir entonces eh, mi pantalla para que eh, lo veáis todo. Vale, aquí veis cómo funciona el, el proceso de, de Publons, ¿vale? Aquí viene explicado exactamente cómo se hace para exportar automáticamente las revisiones verificadas eh, al, al ¿no? Entonces explica cómo dar los permisos, dónde está exactamente cada cosa dentro del perfil de Publons y qué parte hay que marcar y qué parte hay que ir autorizando. ¿vale? Y bueno, aquí también dice que, eh, cuáles son los criterios para que se pueda exportar esa, esa revisión, ¿no? qué es lo que tiene que haber. Que, tiene que estar en prepublicación, tiene que haber estado verificada, tiene que estar asociado con, un, con una revista que tenga ISSN o ISSN electrónico y también tiene que haber estado de alguna forma asociado con el journal. Eh, y aquí, por ejemplo, podéis ver mi, eh, mi registro, o mi perfil de, de Publons. Entonces, aquí en las peer review, voy a poner esto un poco más grande para que... Lo puede haber todo el mundo. Eh, las peer review están tanto las de artículos como las de grants. O sea, si por ejemplo formamos parte del comité de revisión de, de una agencia de financiación, pues también es posible que hayamos revisado alguna propuesta de beca, etc. Entonces aquí aparecen las revisiones que yo he hecho. El, y aquí con un tick aparecen las que están verificadas. Y luego aquí tengo otra pues, que todavía no ha sido verificada y entonces pues, no, no se ha mandado. Y para verificar lo que, lo que hay que hacer, eh, bueno, aquí están, digamos, como todas las, las informaciones de la revista, etcétera Y eh, para verificar te piden que les mandes un correo con el, el email que has recibido, de has revisado la la publicación y entonces te, en algún punto hay un email que es reviews at y ya pues se manda por ahí y se, y, se, y se verifica. Bueno, y otra otra pregunta. Era como hubo un curso hace poco tiempo sobre el Google Académico, sí. si hay algún tipo de conversión, es decir, Podemos rentabilizar lo que tenemos en Google Académico para ORCID o de ORCID para Google Académico. Vale, esto es una cuestión eh, que yo he visto también algunos comentarios y tal, como de triquiñuelas para conectar Orchid y, y, y, y Google Scholar y tal. Bueno, oficialmente no hay ninguna forma de hacerlo y lo que yo sé es que las conversaciones con, con Google no han sido muy fructíferas para que haya algún tipo de integración. Eh, lo que sí se puede hacer es, como eh, dentro de tu nombre, en Google eh, Scholar, puedes después añadir el ORCID, Porque de esa forma, si alguien extrae los datos de, de Google Scholar, va a poder distinguir si exactamente eres tú y va a poder, colocar, va a poder eh, tener tu ORCID. Pero ahora mismo la posibilidad de que se exporten, por ejemplo, o importen trabajos de Google Scholar, a ORCID o viceversa, pues no existe. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no quiero acaparar, pero hay otra dudilla. Mira, sí. Cuando no has dicho el tema de la duplicidad de registros, Sí, el primero sí que lo he, lo he entendido, ¿no? El, eh, la opción en que aparecen dos y entonces le damos a combinar. Sí. Pero luego has dicho otra que dice, tenéis que tener cuidado porque si queréis que lo revisen hay otra opción y ahí ya me he perdido. Ah, eh, a ver, en, la, en los trabajos, cuando hay una duplic eh, duplicidad, voy a poner de nuevo la eh, voy a poner de nuevo la, la presentación exactamente en la, en la diapositiva. Es esta. Eh, hay la opción de hacerlo, digamos, manualmente todo, es decir, yo identifico cuáles son los trabajos que son duplicados, los marco y los combino, aquí sale una ventanita que avisa si yo realmente quiero combinar esos dos trabajos porque luego no los puedo descombinar. O sea, si, si están juntos, ya están juntos para siempre. No se pueden divorciar. Eh, pero... Existe también la opción de dar aquí arriba en Manage Similar Works y esto sería los que Orchid ha identificado como posibles trabajos similares. ¿no? Y entonces te sale esta tercera posibilidad, ¿no? que la propia plataforma te dice probablemente estos dos trabajos sean el mismo, ¿quieres combinarlos? Y ahí ya eh, tú como dueña del, del, del perfil, ¿no? Pues dices si sí, los quieres combinar. con... Muchísimas gracias, Paloma. De la. Ah, aquí han aparecido más preguntas. Sí, existe la posibilidad de exportar el registro a PDF, sí. Eh, de hecho, bueno, debajo justo del nombre del, del perfil aparece, aparece la opción de print version y ahí sale una opción que se puede bajar como un PDF y pues nada, aparecen los campos con la identificación, etc. Eh, el nombre de usuario. Se puede modificar el nombre que nosotros tenemos, el, el identificador, o sea, la, la serie de números no se puede modificar, pero el nombre que nosotros tenemos, sí. Por ejemplo, eh, imagínate que has puesto tu nombre como eh, Paco Fernández Fernández y luego decides que quieres poner Paco Fernández-Fernández, lo puedes poner. Eh, o si de repente te registraste y lo pusiste todo con mayúscula y lo quieres cambiar a minúscula, lo puedes hacer también. Eso no, no hay problema. Eh, vale, ¿dónde poner en el ORCID estado de acreditación, ayudante doctor, etcétera? ¿Cuál es la función de poner other, eh, other IDs? Bueno, la parte de ayudante de, de doctor, que entiendo que es la, la función... Como tal, es en ese caso, al introducir la afiliación, pues hay una, pues una parte que dice row eh, y ahí se puede, se puede colocar. Pues ayudante de doctor, profesor de tal o lo que sea. Y la función de poner other IDs, que realmente, como he dicho antes, no los ponemos nosotros manualmente como investigadores, sino que aparecen cuando conectamos con plataformas en las que en las que ya haya otro tipo de identificador, ¿vale? ¿La idea cuál es? Pues básicamente que, que Orchid sirva un poco como, como un almacén de todos los identificadores, ¿de acuerdo? Entonces se pueda directamente ver los otros identificadores y además también si, si clicas sobre ellos, pues te llevan a, a las entradas, pues por ejemplo en Scopus o en, o en Web Science o lo que sea. El tema de las palabras claves, en inglés o en español, esto es un poco a gusto del consumidor. Eh, yo las pondría en inglés quizás por el hecho de investigaciones internacionales que nos puedan buscar por esa palabra o las pondría en inglés y en español. Yo en mi caso, en mi, en mi registro las tengo puestas solo en, en inglés. Pero vamos, que esto es un poco dependiendo del de, de el enfoque también de la investigación, ¿no? porque si a lo mejor es una investigación más regional o más del, del ámbito hispanohablante, pues es posible que interese más en español. Bien. Bueno, Paloma, yo soy María, más sí, pequeña. Eh, al principio nos dijiste que era conveniente que pusiésemos varios correos electrónicos. Si en el caso que tenemos uno y utilizamos solo uno, el oficial eh, de la UGR, ¿es necesario que pongamos alguno de Gmail o solo uno? Ver, necesario como tal eh, no es. Eh, yo, por ejemplo, tengo tres eh, colocados, pero uno es, por ejemplo, el de Gmail, que es con el que yo me abrí el, el ORCID en su momento. ¿no? La idea muchas veces es porque... Hay gente que sí que tiene una carrera estructurada en una sola institución y sin problema, pero otra gente que se cambia más de institución o, o que pierden a lo mejor, o se registraron hace tres años y ahora lo necesitan de nuevo y no saben cómo acceder a la cuenta, etc. De ahí un poco la idea de colocar más de uno. Si tienes uno de Gmail, por ejemplo, que utilices con normalidad en el ámbito privado, lo puedes colocar también, si sí, eso no hay ningún problema. Y eh, lo único que el principal será el que se marque como primario. Eh, está la opción de marcar como primario, entonces eh, lo puedes colocar. Y en ese será en el que te lleguen pues, las, los emails de recuperación de cuenta, las notificaciones de que ha habido algún cambio, por ejemplo, que Crossref ha subido un trabajo, etcétera. Eh, sí. Y hay aquí una pregunta que, referente a los correos también, que dice, ¿puede ser un correo de hotmail? Sí, sí, sí. El dominio del correo no importa. Puede ser el que, el que nosotros queramos. Lo único, por ejemplo, es que si tenéis un correo institucional, yo recomendaría que, que lo colocarais también. Porque cuando sacamos estadísticas, por ejemplo, de cuántas personas de la UGR tienen un ORCID, ¿no? Pues lo que hacemos es que buscamos, cuántos emails del dominio UGR.es están asociados a algún ORCID, ¿no? Y ahí pues nos sale un número, me lo voy a inventar, 2000, por ejemplo, ¿no? Que serán muchos más porque hay muchas, eh, muchos investigadores y doctorandos en la UGR, pero si eso no nos contabilizaría eh, los, los gmails, no nos contabilizaría los hotmails, etc. ¿no? Entonces, si, si queremos tenerlo... Eh, todo un poco más establecido y tenemos un correo institucional, pues yo recomendaría también eh, utilizarlo. Eh, la dirección del email, como he comentado, es privada, ¿vale? Eh, por defecto. Es decir, eh, por defecto, cualquier e correo que introduzcamos entra como privado al 100%. Pero. Eh, es decir, con la visibilidad esta del, del llavero cerrado, del candado cerrado en rojo, ¿vale? eh, Ahora, si nosotros así lo queremos, podemos ponerla pública o podemos ponerla disponible para organizaciones autorizadas. Eso lo podemos hacer. Eh, por eso es cuando nosotros en Orkid sacamos estadísticas de los dominios, nosotros solamente vemos que el, el número de personas asociadas a ese dominio, pero no, no sabemos qué persona es, porque ese dato es privado. ¿Qué tal, Paloma? Soy Rubén. Hola, Rubén, dime. Bueno, mira, es que como Dani, Dani se ha tenido que ir... Si quieres ya, pues podemos dar por concluido el curso. Y vale, perfecto. Que tengan los compañeros, pues que la transmitan a través de Telegram, ¿vale? Sí, en, si no, eh, bueno, por Telegram yo lo respondo, podéis contactarme por ahí y si alguien eh, quiere, dejo por aquí mi correo, también en el chat. De todas maneras, en la última diapositiva del, del, uh, la de la presentación está también y se me puede contactar por ahí. igual. Vale. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, sí. gracias a vosotros, a todos, a los ciento y pico que habéis estado aquí por participar. Y cualquier duda, cualquier cosa, pues por Telegram, por correo o lo que sea. Y nada, que tengáis muy buen día. Vale, muy bien. Muchas gracias, Paloma. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias por organizar. Gracias muchísimas gracias, Paloma. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.